Ah, su puta madre. ¡Oh, madre! El video que acaban de ver, muchos me han escrito para que lo investigue. Se ha vuelto viral en redes sociales Y bueno, como ustedes saben Dross también lo agregó en su último video Aquí hay una serie de inconsistencias Hay algo que no me cuadra Y no solamente del video Sino de la historia detrás del video Que es lo que estamos buscando Para la gente que, que es nueva en este canal Y para algunos aquellos que me dicen Que de pronto le copio todo a Dross Voy a explicar algo antes de iniciar este video En primera... Este video se trata sobre investigación paranormal Dross es mi amigo y no, no le copio eh, los casos que saque Sino que obviamente Dross es un referente de los fenómenos paranormales De las historias de terror Y cualquier video que Dross exponga en su canal se vuelve viral Es por eso que muchas personas vienen y me lo publican, me lo comentan Para que yo lo investigue Así que este de la bruja es uno de ellos Y bueno Dross en su video presentó información acerca del video. Mencionó que se trataba de una comunidad en, en Querétaro, una comunidad apartada, y que esta persona había sido pues atacada de alguna forma por diferentes eh, personas o mujeres que estaban vestidas de blanco. Se menciona que pudieran ser brujas. Hasta aquí es toda la información que se tiene. Ese es el caso que presentó Dross. Ahora me toca a mí analizar e investigar cuál es la verdad de este video. Ahora, lo importante es saber si efectivamente lo que le mandaron a Dross es verdadero o es falso. A él le llegó un correo donde le decía toda esta información. Sin embargo, quiero mostrarles algo. También me mandaron mensajes con información de este caso. Y es aquí donde empieza el misterio. Y es que en realidad no sabemos dónde sucedió esto. Me mandaron este correo que dice, me gustaría que analizaras este video, supuestamente lo grabó un conocido de un familiar mío, ocurrió en León, Guanajuato. Como pueden observar, dice que un familiar o un conocido de él, le ha mandado el video y que ocurrió en León, Guanajuato. En el video de Dross dicen que en Querétaro, entonces aquí ya hay algo que no cuadra. Vamos a ver este otro correo que dice... Hola, me pasó este video un amigo, supuestamente pasó en León, Guanajuato, en la colonia Losa de los Padres en estos días, lo que el chavo grabó y falleció. Ok, como pueden ver también mencionan que es en León, Guanajuato, no en Querétaro. ¿Qué sucede aquí? ¿Quién de todos ustedes que ha mandado este video está mintiendo? ¿De dónde salió este video originalmente? Eso es lo que debemos de investigar. Y además mencionan que el chico habría muerto. Debemos de corroborar toda esta información porque eso se comenta eh, en redes sociales y de pronto la gente se cree estas historias. Este es de Brian Vázquez. y me dice lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Mira, te mando estos dos videos del pueblo de Ataco en Tapalpa, Jalisco Este hace dos semanas aproximadamente, donde un chavo regresando a su casa del trabajo, le apareció esto, deja dos videos y dice, ese pueblito fue un territorio indígena inclusive donde hay una escuela en el momento de la construcción se encontraron huesos y tuvieron que ser trasladados, y es cerca de donde pasaron los dos videos aquí hay una novedad él me está diciendo dónde sucedieron los hechos En Tapalpa, Jalisco Y aparte manda dos videos El video que vamos a ver a continuación Es del cual estamos hablando Y el siguiente Es un video al parecer inédito Vamos a verlos no, yo voy para mi casa yo. ¿Qué ya ¿Qué se escuchó? Ya casi llego ya a mi casa Ay güey Me voy a un pinche paniqueado Ay, no me tarra madre! ¡Ah, su madre. no mames. Como vieron es el mismo video, pero ¿a qué se refiere con un segundo video? ¿Tendremos en verdad un segundo video de este caso? Vamos a verlo. Seguramente muchos de ustedes no lo conocían, yo tampoco, pero sí puedo decirles algo. Y es que en este video el audio está encimado. Es un audio que se ha estado distribuyendo y que muchos han utilizado para hacer videos falsos sobre la llorona. Entonces, debo de decir que este segundo video es falso, es editado. Asunto. Video real de una aparición en la localidad de Cuangnopalan, Puebla. El día jueves 19 de noviembre del 2020, en mi comunidad, Coagnopalan, Puebla, pasó algo aterrador. Unos amigos fueron a un rosario en su bici y al regresar pasaron por la parte de los conos. Como a las 10 de la noche, se percataron que alguien estaba sentado vestido de blanco en los conos. Y pues ahorita todo está cerrado y no hay gente transitando por la zona. Se bajaron y uno de ellos se puso a grabar para ver qué era. Al acercarse, más, esto pasó. ¿Es verdad lo que le dijeron a Dross que ocurrió en una localidad de Querétaro, Jalisco, Puebla, Guanajuato y Querétaro? ¿Dónde ocurrió realmente? Creo que Dross ha hecho su labor, que es presentar el caso, y ahora nos toca a nosotros investigar cuál es la verdad detrás de esto. ¿En verdad son brujas? ¿Es la llorona? ¿Dónde ocurrieron los hechos? ¿Quién es esa persona que corre? Habrá que investigar todo eso. Les agradezco que muchos de ustedes estén suscribiendo al canal porque juntos vamos a poder descubrir cuál es la realidad de todos estos casos. Así que les pido que si ustedes tienen información real, correcta o la información que tengan sobre este caso, me la dejen en los comentarios. Me manden un correo: OxlacOficialGmail.com. ¿Saben dónde se subió por primera vez este video? Si nos podemos comunicar con esta persona, quizá podamos hacerle una entrevista, quizá podamos ir al lugar e investigar qué es lo que ocurrió. Ahora, hay algo aquí muy delicado. El día de ayer me escribió mi amigo Omar Cruz. Ustedes saben que he estado haciendo exploraciones con Omar y hemos ido a diferentes lugares para investigar estos casos. Él me dijo que quería ir a Querétaro a investigar las brujas, que quería ir al lugar de los hechos por el video de Dross se estaba guiando para llegar a la comunidad, hasta el momento no sé nada de Omar, no sé si fue o no fue, pero es muy peligroso, porque no tenemos la información correcta, qué tal si Omar va a esa localidad y no es ahí donde sucedió, qué tal si yo no me entero sobre el video de Dross y me dirijo a la localidad de Tapalpa en Jalisco y me meto en problemas, por qué digo en problemas, porque la gente que no es de México quizá no esté enterada, pero es muy riesgoso meterse en localidades eh, de diferentes estados en la República Mexicana. Un ejemplo, hace un mes y medio aproximadamente, una abogada viajó de Veracruz pasando por Puebla. Ahí en uno de esos municipios de Puebla, a ella y a uno de sus acompañantes los acusaron de robar niños. ¿Y qué hicieron? Los lincharon, los amarraron a un poste y los golpearon hasta matarlos simplemente porque no eran de esa localidad porque eran personas extrañas que iban pasando en su carro y el pueblo no entiende razones se reunieron todos, amarraron a la mujer y al hombre y los golpearon hasta matarlos, los videos son horribles, así que hay que tener mucho cuidado para ir a esas comunidades esos son los problemas a los que nos podemos arriesgar yendo al lugar de los hechos por eso necesito que alguien que sepa quién grabó esto y dónde realmente se grabó me pueda decir para informarnos y poder ir con alguien de la localidad o hacer una entrevista. Si, sí, el video es aterrador sobre la llorona o sobre las brujas, pero es más aterrador que el grupo de pobladores que encuentran en la noche grabando, buscando estas brujas y te linchen. Ya dicho esto, voy a recopilar la información que ustedes me manden a mi correo a mi cuenta de Facebook o en los comentarios. Yo me voy a comunicar con ustedes y entonces con todo lo que podamos encontrar y descubrir haremos una segunda parte de las brujas de Querétaro ya con información más actualizada para saber si este caso efectivamente es real o es falso. Así que gracias a todos ustedes por unirse a esta comunidad de investigación de Oxlack Investigador. Juntos conoceremos la verdad. Nos vemos en el siguiente video.